Dormir poco disminuye la atención, la concentración y la memoria. Además, incluso puede ser un síntoma de ansiedad o depresión. El insomnio no solo daña nuestra salud física y psicológica, sino que también afecta al funcionamiento de nuestro cerebro. Hoy leeremos el cuento de Anton Chekhov, «Déjame dormir» en el que el genial escritor muestra una breve historia con un trágico final, precisamente por falta de descanso. Y ahora vamos a dar comienzo. Espero que te guste. Déjame dormir Un cuento de Anton Chekhov Es de noche. La criadita barca. Una muchacha de trece años. Mece en la cuna al nene y le canturrea. «Duerme, niño bonito, que viene el coco». Una lamparilla verde encendida ante el icono alumbra con luz débil e incierta. Colgados a una cuerda que atraviesa la habitación... Se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde. Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan, como sacudidas por el viento, sobre la estufa, sobre la cuna y sobre barca. La atmósfera es tensa. Huele a piel y a sopa de col. El niño llora. Hace tiempo, afónico de tanto llorar, pero sigue gritando cuando le permiten sus fuerzas. Parece que su llanto no va a acabar nunca. Barca tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todos los esfuerzos, se cierran y, por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita igual que un alfiler. «Duerme, niño bonito», dice. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato roncan el maestro y el aprendiz afan así. La cuna al mecerse gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de Barca en una música adormecedora que es grato oír desde la cama pero Barca no puede acostarse y la musiquita la exaspera pues le da sueño y ella no puede dormir si se durmiese los amos le pegarían la lamparilla verde está a punto de apagarse el círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos medio cerrados de Barca, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños. La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos como niños de teta, pero el viento no tarda en barrerlas y Barca ve un ancho camino lleno de lodo, por el que transitan, en fila interminable, coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino envueltos en la niebla y bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo. —¿Para qué hacen eso? —les pregunta Barca. —Para dormir —contestan. —¿Queremos dormir? Se duermen como lirones. Cuervos y urracas, posados en los alambres del telégrafo, ponen gran empeño en despertarlos. Duerme, niño bonito, canturrea entre sueños, barca. Momentos después sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efim Stepanov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no, no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor. Sufre tanto, atacado de no se sabe qué dolencia, que no puede hablar, jadea y rechina los dientes. La madre de barca corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose. Pero, ¿por qué tarda tanto en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya. Barca sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre acostada en la estufa. Mas he aquí que se acerca gente a la casa, se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver el moribundo. Entra. No se ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta. «Enciendan la luz», dice. -Bu, bu, bu -responde Efin rechinando los dientes. La madre de Barca va y viene por el cuarto buscando cerillas. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende. -Espere un instante, señor doctor dice la madre. Sale corriendo y vuelve a poco con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas, sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. —¿Qué es eso, muchacho? —le pregunta el médico inclinándose sobre él. —¿Hace mucho que estás enfermo? —Me ha llegado ahora, excelencia, me ha llegado mi hora —contesta con mucho trabajo Efim— no me hago ilusiones. Vamos, no digas tonterías, verás cómo te curas. Gracias, excelencia, pero bien sé yo que no hay remedio. Cuando la muerte dice aquí estoy, es inútil luchar contra ella. El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara. Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarlo al hospital para que lo operen. Pero sin pérdida de tiempo Aunque ya es tarde No importa Te daré cuatro letras para el doctor Y te recibirá Pero enseguida, enseguida, corriendo Señor doctor ¿Y cómo voy a ir? Dice la madre No, no tenemos caballo No importa Hablaré a los señores y les dejarán uno El médico se va La vela se apaga y de nuevo se oye el rechinar de dientes del moribundo. Pu, pu, pu, pu, pu, pu. Media hora después se detiene un coche ante la casa. Lo envían los señores para llevar a Efin al hospital. A los pocos momentos el coche se aleja conduciendo al enfermo. Pasa, al cabo, la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye también una canción. Duerme, niño bonito. Abarca, le parece, su propia voz, la voz que canta. Su madre no tarda en volver. Se presigna y dice. Acaban de operarlo, pero ha muerto. Santa Gloria. El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde, que debía haberse le operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque, pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo que le grita, «¡Mala pécora! El nene llorando y tú durmiendo». Le da un tirón de orejas. Ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a balancear la cuna canturreando en voz ahogada. El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto letal sobre Barca que, cuando su amo se va, vuelve a dormirse y empieza otra vez a soñar. De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente, cargada con talegos, yace dormida en tierra. Barca quiere acostarse también, pero su madre, que camina a su lado, no la deja. Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. Una limosnita por el amor de Dios, implora la madre a los caminantes. ¡Compasión, buenos cristianos! Dame al niño... Grita de pronto una voz que le es muy conocida a Barca. —¡Otra vez dormida! ¡Mala pécora! Barca se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad. No hay camino ni caminantes, ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño, mamá, barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales, el círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. Toma al niño. Ordena los pocos minutos la madre, abontonándose la camisa. Siempre está llorando. No sé qué le pasa. Barca coge al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerlo. El círculo verde y las sombras menos perceptibles a cada instante no ejercen ya influjo sobre su cerebro, pero sin embargo tiene sueño. Su necesidad de dormir es imperiosa e irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna y balancea el cuerpo al par que el mueble para espabilarse, pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plumbeo. «¡Barca, enciende la estufa!», grita el ama al otro lado de la puerta. «Este día hay que comenzar el trabajo». Barca deja la cuna y corre por leña a la porchada. Se anima un poco, es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que volvía su cerebro se va disipando. —¡Barca, prepara el salmóvar! —grita el ama. Barca empieza a encender astillas, mas su ama la interrumpe con una nueva orden. —¡Barca, limpia los chancros al amo! —Barca... Mientras limpia los chanclos, sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chanclo que estaba limpiando crece, se infla, llena toda la estancia, barca suelta el cepillo y empieza a dormirse, pero hace un nuevo esfuerzo. Sacude la cabeza y abre los ojos cuando puede, para evitar de que los chismes que hay en su alrededor sigan moviéndose y creciendo. «Barca, ve a lavar la escalera», ordena el ama a voces. «Está bien cochina, que cuando sube un parroquiano me avergüenzo». «Barca, lava la escalera» barre las habitaciones, enciende después otra estufa, va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina montando papas. Su cabeza se inclina, sin que ella lo pueda evitar hacia la mesa, las papas toman formas fantásticas, su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño. Allí está el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acontece a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir, dormir... Transcurre así el día. Llega la noche. Barca, mirando las tinieblas, enlutar las ventanas, se aprieta las sienes, que siente como de madera y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas halagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Hay aquella noche una visita, —¡Barca, enciende el samovar! —grita el ama. —El samovar es muy pequeño y para que todos puedan tomar té hay que encenderlo cinco veces. Luego Barca, en pie, espera órdenes, fijos los ojos en los visitantes. —¡Barca, ve por vodka! ¡Barca, dónde están los sacacorchos! ¡Barca, limpia el arenque! Por fin la visita se va, se apagan las luces. Se acuestan los amos. «¡Barca, abraza al niño!» Es la última orden que se oye. El grillo canta en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos, medio cerrados de barca, y a envolverle el cerebro en una niebla. «Duerme, niño bonito» canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta El niño grita como un condenado Está a dos dedos de encanarse Barca medio dormida Sueña con el ancho camino enlodado Con los caminantes del talego Con su madre, con su padre moribundo No puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo Solo sabe que algo la paraliza pesa sobre ella, le impide vivir. Abre los ojos, tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es esa, y no saca nada limpio. Sin alientos ya, mira el círculo verde, las sombras. En este momento oye gritar al niño y se dice, «Ese es el enemigo que me impide vivir». El enemigo es el niño. Barca se echa a reír, ¿cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla? Completamente absorbida por tal idea se levanta y, sonriendo, da algunos pasos por la estancia. Le llena de alegría al pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir lo que quiera, riéndose, guiñando los ojos con malicia... Se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño. Le atenaza con ambas manos el cuello. El niño se pone azul y a los pocos instantes muere. Barca entonces, alegre, dichosa, se tiende en el suelo y se queda al punto dormida con un sueño profundo. Fin